no siempre es justa, no siempre es amable, no siempre es buena. Quiero contar mis historias, lo que me trajo hasta aquí. Quiero contar mis experiencias, lo que ha marcado mi vida, lo que he llorado solo y en silencio. No existen amigos que logren comprender las batallas que llevamos en el alma, las que tienen que pulirnos y formarnos para mejores tiempos. El dolor es un proceso que no deseamos, que no debemos entender, pero que de seguro nuestra mejor versión. Y aunque no entendamos lo que pasa, siempre hay un propósito mayor. Uy, otra vez, Tito. ¿Cómo se le ocurre estar en eso todo el tiempo? Cada vez me tiene más harta. Ya estoy aburrida de lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Cuándo?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 Saldos, no vale la pena recordarlo. Lo que no empezó ni comenzarlo, lo que está en concluso terminarlo. Yo entiendo que te duele. Entiendo. por lo que estás pasando. Esto no ha sido fácil para mí, y sé que tampoco lo es para ti. Me duele ver cómo día a día pierdo al hombre del que me enamoré. Y sé que no puedo quitarte el dolor porque perdiste una parte de ti, pero no te pido que olvides a tu hija ni que sueltes el dolor, pero es hora de seguir. Yo te necesito y saldremos juntos de esto.